Pues eres tan lindo. Salud. Quién la luz de mis ojos, pequeñito. Ciudad de Kiderrotum ay qué criatura más bonita. Ico ico. Eres bueno, eres listo, eres importante. Cosa más fofa de mi vida. Eres un bebé precioso uh, you are the sweetest thing I ever seen. Eres mi príncipe, Musuka, Moro, culta, piel. Te quiero beber bebé. Oh, habib, el bebe. Los vi, mi gordabella, esta yo te amo mucho, te quiero, mi vida, te quiero mucho. Oh my dear, I love you so much. Te amo salinito. está Rakasta, Señor. Te quiero mucho cada día. Tal vez no todos los días te diga te quiero, pero te quiero todos los días. Te amo. Anotado ahí, ¿qué más? Tu no eres perfecta, pero eres todo lo que yo quiero. Have a mi vida sin ti no tiene sentido Tú eres el amor de mi vida Eh, ¿Cómo te echo de menos? Minu la única Donde quiera que estés, estaré contigo. Uh, ¿Usted te la... lo Te echo mucho de menos. <risa> te extraño mucho. Deberías estar aquí donde te quiero y no allá donde te extraño. <risa> Que recuerdo mucho y espero verte pronto.